Buenos días, amigas, amigos eh, Hoy toca hablar de, de los mitos históricos eh, como parte de la historia de las mentalidades entendida en su sentido eh, más eh, amplio ¿no? Primero, como es usual en mí empezaré con nuestra definición con una definición historiográfica adecuada a, a nuestro medio ¿no? eh, eh, Mito y sería... Eh, el relato sostenido y transmitido a través de la creencia eh, mezclando eh, realidad y, y ficción naturalmente se trata de un concepto importado de la antropología lo que pasa es que a nosotros sí que nos interesa nos interesa mucho eh, diferenciar eh, naturalmente la realidad de la ficción también saber sobre la autoría de, de, cada, de cada mito La, la, la autoría eh, principal eh, Y eh, los modos de, de, de transmisión a, a lo largo de, de la historia ¿no? Obviamente eh, De hecho, desde el punto de vista historiográfico eh, Para nosotros es sinónimo El mito de, de, de tradición eh, ¿verdad? Eh, Hay dos tipos de transmisión de las tradiciones eh, y según esto eh, y atendiendo también al origen de cada uno de ellas podemos hablar de mitos y tradiciones de tipo popular eh, y oral y mitos y tradiciones de, de tipo culto y, y de transmisión eh, escrita en el primer caso naturalmente eh, pues nos referimos a, a, a, la, a, la, a la historia y, y es para nosotros eh, eh, analizar la tradición eh, oral y, y popular, el objetivo eh, principal a la hora de estudio de los mitos y, y de las tradiciones simplemente porque concedemos al sujeto social un papel preeminente en, en el estudio de, de la historia. Pero no es menos importante, naturalmente, estudiar las tradiciones y los mitos de tipo culto o o, o literario que nos remiten a la historiografía o incluso a la eh, literatura ¿no? obviamente eh, la, la práctica eh, nos lleva a concluir que, que, que la tradición oral antecede eh, bastantes veces, no siempre, pero bastantes veces a la, a la tradición escrita, digo no siempre porque por poner un ejemplo en los que yo trabajé que la, la, el mito de María Castaña ¿no? se conoce como los tiempos de, de María Castaña pues realmente su origen está en un documento publicado en, en un libro de historia en Galicia en el siglo XIX, aún todavía no tengo claro cómo en el propio siglo XIX eh, eh, aterrizó en, en el refranero eh, español pero quiero decir con esto que hay que eh, ...aplicar un enfoque global al estudio de cualquier tradición oral... ...porque está ahí muy imbricada con la, con la tradición eh, escrita... ¿no? ...hay que ver esta interrelación entre el mito culto y mito, y mito popular... Que siempre, ...y oral que siempre existe. ¿no? Eh, me baso en mi propia experiencia de investigación... ...para la época medieval, que en este, pero que en este tema de los mitos y las tradiciones, me, me suelo extender a, a la época eh, moderna también y, y, y contemporánea. ¿no? Eh, los dos casos en los que he trabajado más a fondo es eh, la transmisión de, de la memoria irmandiña, por un lado, y el, el romance del mariscal en pardo de Cela. Eh, en ambos casos eh, estudio la tradición oral y y imbricada con la, tradición, con la tradición o las tradiciones escritas entre el siglo XV y el siglo, y el siglo, y el siglo XX. Eh, tengo mucho publicado, incluida la tesis naturalmente sobre el tema de y sobre el pardo de Cela. Tengo algunas cosas eh, publicadas a las que podéis acceder, pero estoy preparando un libro en este momento mucho más, más amplio. O otros temas ya más singulares que estudié, fue por ejemplo el origen, finales del siglo XV, de las procesiones de, de, de las mortajas en la pobra do Caramial y en general los mitos que van, un trabajo mío bastante conocido sobre mitos de la historiografía galleguista eh, que estoy revisando a fondo en este eh, momento. ¿Cuál es el papel del historiador ante los mitos y las tradiciones eh, históricas? ¿no? Pues primero, a efecto de análisis, debemos diferenciar entre la parte real, documentada de, de una tradición eh, histórica y la parte fabulada. Eh, ¿no? eh, daros cuenta que incluso en un bulo eh, eh, hay una parte de, de real O sea, no, no todo está uh, in, inventado ¿no? eh, Sabiendo siempre Que la parte imaginaria Es decir, imagen e, que suma imagen e imaginación Que la parte imaginaria eh, De una tradición eh, eh, Popular, oculta O normalmente ambas cosas a la vez eh, también forma parte de la historia, y es una parte muy importante porque forma parte de la historia, naturalmente, de las mentalidades. A, a menudo el imaginario colectivo eh, mueve montañas, eh, es decir, eh, tanto en el pasado como, como en el presente. Eh, todavía hoy, porque todavía hoy, eh, podemos decir que, que el imaginario que se activa viene de reinventarse a través de los medios de internet, de, de las fake eh, news, como bien sabemos y bien sufrimos. ¿no? Urge por tanto diferenciar la, la dimensión real de la dimensión eh, ficticia de los mitos y las tradiciones. A nosotros esa diferenciación nos viene de de oficio, Pero es que además, como hacemos historiografía crítica, utilizamos esa diferenciación necesaria entre lo documentado y lo, y lo imaginario de, de las tradiciones y de los mitos para eh, desvelar eh, manipulaciones y oscuras eh, intenciones, ¿no? para ver un poco qué intereses están detrás de de cada, de cada mito, de cada variación que se introduce en una tradición eh, histórica. Eso naturalmente es eh, muy eh, eh, importante porque hay mitos benignos pero también mitos malignos. ¿no? Eh, una de las preguntas que nos hacemos los que trabajamos sobre las tradiciones históricas es ¿cuánto dura una tradición oral eh, popular. ¿no? Bueno, los antropólogos tienden a hablar de un siglo, ¿no? de tres o cuatro eh, eh, generaciones. Yo lo comprobé así en el caso de la transmisión de la revuelta birmandina entre el siglo XV eh, y el siglo XVI, eh, pero también aprendí en mis investigaciones que una tradición oral puede durar mucho más que esas tres o cuatro eh, generaciones a las que hacemos referencia, sí existe un apoyo material. Ese apoyo material pueden ser escritos o pueden ser también rituales o prácticas. Bueno, el gran ejemplo mundial es la Biblia. Es decir, la Biblia de origen, como todos sabemos, o, oral, ha llegado hasta nuestros días eh, porque... Eh, eh, a través de los ritos y las prácticas eh, de, la, de las iglesias eh, cristianas eh, que han hecho un, eh, renacer una y otra vez esa eh, tradición en la, en la cultura eh, popular hasta, hasta hoy en día ¿no? yo mismo en el caso de, de la transmisión de, de, de la muerte del drama que supuso la, la ejecución del mariscal Pardo de Cela en 1483, pues me encuentro con que todavía en el siglo XVI eh, se recogen eh, estrofas del cantar originado entre entre 1483 y 1512 o 13 ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pasando todos esos siglos pues no queda otra explicación eh, que, que, que simplemente eh, esa tradición oral pues ha, se ha reflejado en escritos que a su vez han reactivado y mantenido con variantes siempre claro eh, la tradición oral pues a lo largo ...de los siglos. Eh, bien, eh, decimos que, que la duración pues, puede ser de siglos... ...de una tradición oral, hay que estudiar eh, muy bien... No, ...no solo diferenciando la parte real y la parte inventada... ...sino también la parte escrita y la, y la parte oral... e interrelacionar eso, esas dimensiones entre, entre sí... Eh, sabiendo que son inseparables, ya lo, ya lo venimos diciendo, la tradición oral y la tradición escrita. No existe una tradición oral pura y una tradición escrita pura, sino que se interrelacionan. ¿no? Y lo más interesante es cómo, cómo las tradiciones orales se van apoyando en... En, en transcripciones eh, a lo largo del, del tiempo. Lo, lo primero que nos, que nos encontramos, aunque tenemos pocas pruebas, pero podemos asegurar que existen, son los papelitos, hoy eh, llamaríamos así, llamaríamos las chuletas que, que los estudiantes usan para... Eh, los malos estudiantes usan ¿sí? para presentarse a los exámenes entonces es probable y hay indicios de que en muchas casas cuando se memorizaban los romances las tradiciones los mitos, las leyendas que también se llaman así pues que eh, a lo largo de, de los siglos eh, pues que, que hubiera papelitos ¿no? que se pasaban eh, para que los más jóvenes eh, sobre todo mujeres fueran memorizando eso eso eh, existe de una manera más institucionalizada a partir del siglo XVI con los cantares de Ciego, por ejemplo, y ya en el siglo XIX los pliegos de, los pliegos de Cordel, ¿verdad? Es decir, tan importante es la interrelación entre en tradición, en tradición escrita y tradición oral que realmente conocemos la existencia de las tradiciones orales cuando pasa a la escritura, ¿no? Bueno, eh, hay casos evidentes para la época medieval, como es el cantar de Mioziz, en general la, la poesía medieval, el propio romance de Pardo de Cela, que lo conocemos a través de sus versiones escritas, como en general casi todas las tradiciones orales, simplemente porque para las épocas históricas que precedieron a, a, la, a la historia inmediata, pues no había... Por lo menos hasta el siglo XX no había eh, máquinas que permitieran grabar los, los sonidos y guardarlos en archivos eh, sonoros. Por lo tanto, siempre conocemos la tradición oral a través de su plasmación escrita, que ya veréis todo, ya veis entonces todo lo importante que es. El texto retroalimenta la tradición oral originaria. ¿no? Eh, y, y acelera las variaciones, porque eso en el estudio de de la transmisión del romance y en general del drama histórico que supuso la ejecución de Pardo de Cela descubrí que las mayores variantes vienen cuando irrumpe en momentos determinados la tradición escrita más que la evolución natural digamos que en las primeras generaciones de la tradición oral eh, fundadora. ¿no? Bien, eh, resumiendo, eh, in, para investigar hoy eh, lo, los mitos y las tradiciones tenemos que hacer tres operaciones sucesivas. En primer lugar, establecer los hechos que constituyen la base de ese mito de esa tradición, los hechos históricos, por la vía clásica que utilizamos eh, eh, los historiadores para buscar documentación y ver un poco qué es, qué es lo que hay de real y documentado en cada tradición, en cada mito. La segunda operación es ver qué interpretaciones generalmente plurales se hacen sobre os, esos hechos eh, contratados tanto en el pasado como en el presente y la tercera operación, que es la más difícil pero no es menos importante, es eh, ver qué Estudiar las invenciones, tanto en el pasado y en el presente, que se han ido añadiendo. Eh, en cualquiera de los casos, es decir, en las interpretaciones eh, a veces antagónicas y las invenciones a veces también contradictorias, etc. Si no reflejan en un momento dado, porque no lo hacen, con el paso de los años y de los intereses que, se van, eh, que van incidiendo en la transmisión de esa, de esa, de esa tradición. pues si, si no reflejan las eh, mentalidades de la época de, del hecho fundador de la tradición o del mito, eh, bueno en los casos que estamos citando aquí, sobre todo la época medieval del final, de la Edad Media. Lo que sí reflejan, y no es menos importante para el historiador de las mentalidades, para el historiador avanzado, lo que sí reflejan son las mentalidades de cada época o de cada presente en que se hace esa interpretación o esa acumulación de datos imaginarios. Por lo tanto, en cualquiera de los casos merece la pena y deberíamos completar el ciclo naturalmente y estudiar una tradición desde que nace alrededor de determinado hecho histórico hasta que se reinterpreta y se, y se introducen eh, invenciones, que, cosa que ya sucede desde el primer momento, ¿no? porque la, el propio medio oral eh, en ese sentido se presta también a, a, a imaginar y a exagerar y a y a, y a todos esos fenómenos que, que están detrás de, de lo que es el imaginario eh, eh, colectivo. En fin, y termino este episodio de hoy. Eh, los medievalistas sabemos que la realidad inventada puede ser infernal, todavía hoy. Todavía hoy cuando la verdad y la mentira no se distinguen, o dicho de otra manera. Hoy, cuando no interesa distinguir la verdad de la mentira, también puede los resultados ser infernales. La experiencia este mismo año que hemos tenido, en el mes de enero, con el movimiento trampista en los Estados Unidos, nos indica el perigo que puede llegar a suponer un mito que falsea, eh, eh, en función de intereses oscuros, partidistas, eh, eh, la historia. Y que forma parte de la propia historia. Esas falsificaciones, ob obviamente, y debemos estudiarlas y si, y, si, y, si tiene, y si ha lugar, en función de los valores que, tenemos que, que tiene que representar la, la, la historiografía, criticarlos. ¿no? El historiador ha, ha de asumir su responsabilidad ante, ante los mitos, y las tradiciones apoyados en la, en la historia, que son la, la gran mayoría eh, eh, de ellos, ¿no? hay que investigarlos con la idea de separar el grano de la paja y preguntarse quién puso la paja ahí, cuándo, cómo, por qué, para qué, tal vez, y eso es de lo que tenemos que alertar, Tal vez para y combatir, alertar y combatir, tal vez para plantar fuego e incendiarlo todo. Por fortuna, hasta ahí no llevó la ocupación al Capitolio por parte, por parte de las hordas bárbaras eh, trampistas eh, en el comienzo de este año que podamos seguir contribuyendo desde la historia a eso que nos, a que eso no suceda en el futuro. Bueno, nada más eh, no, no, no os aconsejo lecturas porque eh, eh, todo lo que he expuesto aquí es una síntesis breve de, de un enfoque metodológico que está integrado en, en las investigaciones empíricas que yo he hecho, todavía no lo he, no lo he publicado aparte y, y por lo tanto no puedo ofreceros eso pero pienso que con lo que he dicho eh, eh, os, os he dado creo espero un, unas pistas para que os animéis a ampliar eh, la investigación de la historia a la, de los hechos comprobados a los mitos y a las mitos y tradiciones que generan estos eh, hechos, hechos sobre sobre todo a determinados hechos que por su dramatismo eh, o, o su interés actual eh, se prestan a, a, a la invención de, de, de, de datos. ¿no? La próxima semana hablaremos de las identidades colectivas en la historia. Nada más que la fuerza de la historia os acompañe.